más bonita bueno pues aquí estamos probando hoy las hemos vale primer día entero con ellas yo explicaré dentro un poquito de sensaciones y bueno vamos a hacer 21k más o menos no tengo tiempo de más tendría tiempo de 19 a 20 bueno vamos a probar con 21 a ver si me da tiempo vale y ya está, mixto asfalto montaña sencilla, venga, seguimos. Asfalto mojado, asfalto que asientillo, que no está muy lavado. De momento no, van bien, van bastante bien. De momento no hacen sustos de que se te resbalen. En acera agarra todavía más, en acera agarra más. bien a 4.23 el último kilómetro parece que había algo de subida a 3.40 estamos 3.40 tranquilitos o sea que no te enteras que las llevas, pesan un poco no sé que se nota, pero en bajada van rápidas entramos en la zona que habrá un poco de barro y ahí veremos un poco a ver, en barro se tienen que ir son de asfalto. Creo que es una zona de... Digamos, de ritmo ideal. Para esta bomba. En tirada, un poco larga, ¿eh? En cortas... Tendrías que coger otras bambas más ligeras. En corta, esto se descarta. Esta bamba de 350 gramos, cada 45 se descarta. Esto no se usa, ¿vale? Pero para tiradas de 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros, ahí donde esta bomba va a ir bien. Que el ritmo va a ser más bajo y lo que te interesa es que tenga amortiguación, pero no sea muy lenta. voy por aquí para pisar un poco de barro por el medio hombre a ver como cualquier otra de asfalto pero bueno no se van demasiado eh no se van demasiado más o menos puedes por el barro el barro muy light, no pero Bien. No van mal, eh Que no, no van mal, verdad, no No es que digas que se va en la hostia Se va en la hostia, no normal listos bueno venga vamos con conclusiones y ya no grabo más vale que además así es un los mosquitos eh, así es un, mosqui... un mosquito sí. así es un vídeo un poco más corto vale primeras conclusiones solo llevo 10 kilómetros 800 metros voy a 5.05 a ver 55 minutos eh, y ahora saldrá 10,82 10, kilómetros vale 129 de nivel positivo llevo hasta ahora vale es un poco de subida desde mi casa, eh, subo un poco, luego bajo y luego cojo el río. Y digamos, es una subida a la, a la inclinación del río, que es poca. ¿Vale? 129 positivos, ¿vale? Entonces, eh, primeras conclusiones. A ver, si lo comparamos con las Giggle, que son esas azules que yo llevo otras veces, que son New Balance igual, pero un, poco, un poquito más rápidas, pesan menos, pesan unos 35 grados menos. Por ahí andamos, 30, 35 grados menos. ¿Vale? También de diferente talla, pero ya lo he compensado. Entonces, eh, con las otras se puede ir más o menos unos 10 segundos más rápidos por kilómetro que con estas. Más o menos en general, ¿vale? Lógicamente, si tú haces un 3K, pues en un 3K a lo mejor no varía 10 minutos del kilómetro, varía menos. Pero si tú haces un 20K, sí que más o menos la sensación de lo que cuesta moverlas, que estas cuesta un poquito moverlas, pues es eso, 10 segundos yo, para que nos hagamos una idea si cogieras una zapatilla de competir iría unos 30 segundos más rápida que esta, más o menos, ponle así una New Balance yo sé, un modelo de la marca que sea volador, más o menos corriendo, en asfalto plano vamos a poner yo creo que podría ser unos 30 segundos más rápido que con estas ¿vale? aproximadamente si lo comparas con zapatillas de trail con estas irías Ponle 10 segundos más rápido que con una zapatilla de trail ¿Vale? O sea, yo cojo una zapatilla de trail Y hago este recorrido Y podemos decir que iría unos 10 segundos más lento que con estas Más o menos Es una zapatilla de trail De un trail técnico, ¿eh? No una voladora Una de trail normal Que pueda meterse bien en zona técnica normal eh, Más o menos Iría 10 segundos más lenta que con esta ¿Vale? Algo así Porque la zapatilla de trail ya pesa más o menos lo mismo que estas y son menos reactivas son más chof eh, la suela es menos rápida eh, engancha más la tierra eh, no, no es igual no la sensación no vuela no se mueve igual entonces yo podría entender más o menos eso vale o sea habríamos eh, diferentes ritmos para el que corra a tal ritmo iría con la de trail a tanto vale con esta y con las Evo Evoz, la 1, la 2, da lo mismo, la 3 no es si sí varía Pero la 1 y la 2 me parece son idénticas, solo varían los colores, creo eh, Con esto, 10 segundos más rápido que con la de trail Si tú, por ejemplo, dices, mira, yo llevo la de trail siempre para entrenar Siempre voy entrenando con la de trail eh, Aunque sea por pista sencilla Pues mira, si vas con esta, por pista sencilla Pues a 10 segundos más rápido que con la de trail Más o me lo puedes sacar eso, ¿eh? No mucho, porque ya digo, es una zapatilla un poco pesada Esto es un poco pesada Pero como es bastante reactiva y tal Pues bueno, compensa un poco, ¿vale? Ya está, en cuanto a bajadas En asfalto le puedes meter lo que quieras O sea, yo creo que aquí no hay límite El límite tu rodilla tu espalda pero, pero prácticamente no se nota nada Es como si fueras, eh, yo qué sé con un, con un coche con una amortiguación bestial ¿sabes? O sea, en bajada Cuando con otra zapatilla Yo por ejemplo con la Higer Yo no me puedo tirar a cierta velocidad En bajadas de asfalto Bajadas del 12 de inclinación, por ahí de asfalto que ya le, le quieren meter y ya dice, hostia, que voy a hacer un poco de periostitis, voy a hacer un poco la espalda, voy a joderme voy a joder un poco las rodillas o algo, pues con esta le pueden meter, que yo creo que no te joden nada. <risa> a, a grandes rasgos, ¿eh? Siempre habrá una manera de lesionarse, pero a grandes rasgos tiene tanta amortiguación que aunque es, ya digo, es una sensación reactiva, no es una sensación, no es una sensación tan que ¿eh? como otras, pero la amortiguación es muy buena, muy buena. ¿eh? Eh, entonces puedes tirarte para abajo fuerte, fuerte realmente, ¿vale? En asfalto hay limitación, pero fuerte, ¿vale? Con la Higger te puedes tirar fuertecillo, pero no fuerte. ¿eh? Vamos a ponerlo así. Con la de trail, fuertecillo, pero no fuerte o menos, ¿no? Porque la de trail, eh, ya sabéis, en baja de asfalto no tiene mucha amortiguación, entonces pues te resientes, ¿vale? Podríamos decir eso. Vamos a ver, ¿dónde estaría esta zapatilla adecuada para, para entrenamiento o para personas? Para personas de cualquier peso, porque yo digo, la mortificación es muy buena, entonces personas de cualquier peso, eh, no vais a encontrar mejores zapatillas, eh, ni una 1080 va a ser mejor que esto, una 1080 para mí no es mejor que esto, ¿vale? Ni una V12, ni nada, ¿eh? ya digo, yo he tenido la V10 y poco van a mejorarle, ¿vale? Entonces, a mi parecer, ya puedes pesar lo que quieras Que no vas a encontrar mejor zapatilla de amortiguación Para asfalto, yo creo que no Increíble, ¿vale? Luego, ¿qué más? Eh, piedras, no se clavan las piedras O sea, si tú, por ejemplo, pasas por una zona que hay piedras Y pisas encima la piedra De no sé que sea una piedra muy puntiaguda No la notas No la notas, no se te clava Porque hay mucha amortiguación delante Delante de metas tiene mucho grosor, ¿vale? Entonces no lo notas más cosas eh, aparte del peso de, de la persona que ya digo que podría ser de cualquier peso eh, como a ver qué distancia sería la adecuada yo no, no me compraría esta zapatilla el que entrene menos de 20 kilómetros que entrene menos de 20 kilómetros no me compraría esta zapatilla no porque es como desperdiciarla desperdiciar el peso me refiero tiene un peso que no te compensa O sea, tiene un peso que te va a hacer más lento Y no te compensa tanta amortiguación Tanta... No te compensa para hacer menos de 20 kilómetros Desde El que entrene día de... Hasta 20 Ya digo, hasta 20 Normalmente, 10, 15, 5, 20 Hasta ahí No te compra esta zapatilla Así de claro Porque es demasiado amortiguada y demasiado pesada ¿Vale? Que tú, por ejemplo Ya dices Mira, yo hago entrenos de 15 pero le meto 30 en tirada larga y tal, entonces sí que te diría para la de 15, la tirada de 15 no uses estas, las puedes usar si te da igual, que no quieres ser rápido pues te da igual, puedes usarla pero si no, yo solo la usaría para las tiradas largas, tiradas largas, pisteras lógicamente que no te metas en trail ¿vale? que no te metas en trail ¿vale? y ya está, un poquito resumiendo yo lo veo así gente que quiera entrenar más de 20 kilómetros, o 30 ¿vale? de ahí para arriba eh, sí, para menos cómprate una más ligera, la Higer por ejemplo, yo la recomiendo más, que le guste sensación de ir rapidillo, rapidillo, no rápido, rapidillo cómprate la New Balance la Higer, Fresh Foam Higer g, ¿vale? g h G-H-I H-I latina, G-H-E-R Higer, ¿eh? o algo así vale, esa sí que la recomiendo para el que quiera ir a tirada de menos de 20K o 25K eh, de ahí para abajo ¿Eh? y que quiera hacerse 10 o 12 kilómetros rapidillos, pero con amortiguación no, no ir duro, no ir incómodo pues ahí, ahí, cógete la Higer que va muy bien, ¿vale? y ya está y luego para subidas, pues esto igual esta como pesa, para subidas te va a penalizar un poco, si no es eh, mucha subida lo que vas a hacer vale, pero si tú por ejemplo dices, quiero hacer subidas de asfalto y entrenarlas, dándole caña, pues tampoco es la zapatilla adecuada, ¿vale? para eso la Higer como yo digo, la Higer para subir asfalto, ser de asfalto en subida eh, sí, ahí va muy bien esta, pues yo la voy a tener que usar porque la Higer se me está gastando pero, pero no va a ser la misma sensación en subida va a ir más lento sí que es verdad que en bajada, como digo sí que con la Higger te puedes tirar para abajo pero no puedes darle todo lo que quieres porque te puedes sentir de alguna articulación y con esta yo creo que sí que le podrán meter más a lo mejor tú subirás para arriba, y dirá, bueno, he subido a 5 y algo, 5.30 el kilómetro la subida de asfalto, la parte subida la hago a 5.30 o a 6, lo que sea vale, pero en la bajada, tú a lo mejor con la Higer, te vas a bajar a um, 4, 4 es que depende de la inclinación, pero vamos a poner que vas a bajar a 4 y con esta, le va a poder bajar a 3.40, ¿me entiendes? como <ríe> antes que pasaba por allí y no te enteras 3.40 o 3.20 o 3.30, ¿vale? pero quiero decir que que sí, con esta te vas a poder tirar para abajo sin problemas porque la amortiguación es muy buena. Muy buena. Entonces, en asfalto para abajo te vas a poder tirar sin lesionarte. Bastante bien, ¿eh? Venga, pues aquí cierro vídeo y me voy ya para allá, para casa. Y no sé si voy a llegar. Tengo que recoger a mi hija, si no a recoger a mi mujer. Pero ahí estaba el tema hoy de no entrenar mucho rato, ¿vale? Venga, cierro vídeo y en el próximo directo que lo haremos el martes, posiblemente martes en el canal de del IBAN. yo también compartiré, pero primero empezaremos en el del eh, Trail and Play en Twitch Trail and Play, eh, Trail and Play en Twitch, pues ahí estaremos en martes a las 10 de la noche ¿vale? y jueves a las 10 de la noche ahí estaremos y ahí me podéis preguntar y yo os puedo comentar y enseñaros la zapatilla más y ya habré entrenado algo más con ella y tendré algo más de, de sensaciones para explicaros, ¿vale? venga, un saludo, hasta la próxima